Otra información hasta la ciudad de El Alto, allí se entregó equipamiento quirúrgico para el hospital obrero. El primero de enero del año que viene ya tendrán su atención normal, pero en fases, ¿no? No podemos, eh, de acuerdo al equipamiento, que nos hagan llegar las empresas también, ¿no? Si nos hacen llegar los de emergencias, es probable que emergencias empiece a trabajar, si nos hacen llegar... ...lo de consultorio externo, también probable que el consultorio externo empiece a trabajar. Está más o menos entre 200 a, a 270 millones de bolivianos los Material de quirúrgico, de cirugías, paquetes de cirugías cesáreas, abdominales, amputaciones... ...cirugías de otorrino, es, es, ¿no? ginecología obstetricia, es todo eso. Al principio el plan funcional contemplaba este hospital como un hospital de segundo nivel... ¿Qué quiere decir esto? Que esto solamente tenía que contemplarse medic medicina interna, ginecobstetricia, pediatría y cirugía. Pero gracias a, las, a, a la situación de las autoridades, se ha ido implementando varias, varias uh, especialidades. En sí, ahorita estamos en una situación, una vez que empiece a funcionar el hospital, vamos a descaracterizar. No somos nosotros un hospital de segundo nivel, ¿por qué? Porque tenemos especialidades de tercer nivel, también tenemos especialidades de cuarto nivel, que ya son de instituto.